Quiero darle la bienvenida a Aviala en esta mañana al viceministro de Autonomías Álvaro Ruiz, que está con nosotros. Viceministro, un gusto tenerlo en Aviala. Lo saluda Milton Guzmán desde Estudios. Gracias, Milton. Un saludo a ti y a todo el pueblo boliviano. Gracias por el, por el espacio que nos brindas, ¿no? Gracias a usted, viceministro. Arrancamos de inmediato haciendo referencia a lo que ya se ha dado a conocer en la víspera. El Comité Cívico se suma al pedido de los gremiales y de este paro indefinido que ha sido convocado, pero le suma un detalle que ha molestado a muchos eh, dirigentes de los gremiales, el pedir la renuncia del gobierno sumado a esta medida. ¿Cómo ha visto usted esta participación del Comité Cívico Cruceño y el sumarse a esta medida, viceministro? Bueno, Milton, mientras nuestro presidente y todo su gobierno trabaja por reactivar la, la economía, recuperar nuestra economía, no hay algunos eh, dirigentes que eh, pretenden parar el, el país no eh, evitando este crecimiento y lo que está claro que no hay ninguna razón, pero ninguna razón, Milton, para, para parar el país. Eh, los números de reactivación económica que no solo lo dice nuestro gober, gobierno, sino eh, organismos internacionales en recuperar la economía, la agenda del pueblo boliviano está en eso, en recuperar la economía, en, en reactivar la, la, la economía, ¿no? porque está claro, Milton, que eh, si hay un paro, las personas que más sufren, o las personas a las cuales se sacrifican, son las personas que viven, del, del día a día. No te olvides cuando el presidente Luis Arce eh, asumió el gobierno, no, con el apoyo del pueblo boliviano, no recibió un gobierno oh, destrozado, una economía destrozada, no. Eh, y hoy estamos en ese afán con varios alcaldes, con varios gobernadores diferentes instituciones en reactivar, en reactivar la economía y lamentamos que este, al, algunos dirigentes no claro muchos de ellos tienen sus empresas eh, tienen un trabajo fijo y, y a costa de eso quieren sacrificar a especialmente a las familias bolivianas más necesitadas y son las que viven del de día a día no entonces no no se comparte esto se respeta sí eh, Milton se respeta esta medida, pero no se comparte que eh, obliguen a cerrar, eh, por ejemplo, mercados, a bloquear calles, si ellos quieren parar, que lo hagan, pero que no, porque seguramente tienen la economía para sostenerla, pero hay otra gente como los transportistas, como, como o diferentes sectores, que quieren, que quieren trabajar, ¿no? Entonces, eso está claro, el país necesita, Milton, soluciones y no compulsiones, necesitamos, y el camino a la solución es la reactivación económica, hace algunos minutos veía que tú leías los titulares de diferentes eh, matutinos, ¿no? O, perdón, de diferentes periódicos eh, eh, Milton, y leías uno de, de, de Tarija, donde decía, se están perdiendo vacunas, se están echando a perder más de mil vacunas, entonces creo que la agenda del pueblo boliviano y la agenda que ha planteado nuestro gobierno, Milton, es eh, vencerle al COVID, reactivación económica y reencuentro, entonces eh, se respeta el, esta medida, pero no se la comparte porque, eh, reitero, el país necesita soluciones y no compulsiones. Viceministro, ¿qué pretenderán estos sectores? Tomando en cuenta que si bien lo decían, hay una observación a la ley y se está pidiendo la abrogación de la misma, haya el pedido de renuncia del gobierno como tal. Entonces, ¿cuál será el objetivo de fondo, viceministro? El, el objetivo de fondo, Milton, es desestabilizar eh, eh, al gobierno y es ellos están en medidas netamente políticas es un paro prácticamente político, ¿no? donde los actores eh, que impulsaron el 2019 el golpe de Estado, los, los actores que gobernaron y co-gobernaron con Áñez, con ¿no? hoy nuevamente quieren ir por ese camino, el, el camino del enfrentamiento, el camino de la convulsión, el camino de la desestabilización escuchaba que eh, los propios eh, instituciones no están de acuerdo, se está hablando de reactivar la economía y ellos están en, en total, total contrarruta, ¿no? Es más, los anteriores las semanas pasadas, Milton, cuando se llevó adelante mmm, los, algunos paros, no el, el pueblo dio una señal clara, y dio una señal clara no solo a las personas que querían parar, sino también a los gobernantes. Es decir, la agenda del pueblo boliviano, de las personas, está en reactivar la economía. Hay muchas personas que saben que esta época del año, a partir de noviembre, diciembre, ¿no? es una época de bastante movimiento económico y quieren aprovechar es esta época, época para reactivar su economía, para que sus negocios eh, vuelvan, vuelvan a generar platita y que esa platita se siga moviendo. Entonces, hay un hay un afán de desestabilización, sin embargo, reitero, el pueblo boliviano los, las anteriores semanas dijo claramente, queremos reactivación, queremos eh, garantizar vacunas para todo el pueblo boliviano y eso es lo que está haciendo haciendo nuestro, nuestro gobierno y eso es lo que va a seguir haciendo. Y claro, también los sectores sociales que eh, son, son sectores que eh, han comprometido su apoyo y respaldo para garantizar la, la, la democracia, garantizar el apoyo que ha recibido nuestro presidente. Es, estamos a días de cumplir un, un año de, de gestión o de mandato donde claramente cuando se recibió, se recibió un gobierno destrozado, una economía destrozada. Hoy eso ha cambiado. Hoy, tú reitero, los números se van mostrando y los resultados están avanzando. Entonces, estamos siempre dispuestos a, a dialogar y a seguir avanzando. Eh, creo que este paro político no va a tener éxito. no Y en ese marco precisamente del de diálogo y de buscar otros... Eh, otros métodos para solucionar las observaciones que puedan haber. Quiero aprovechar su cartera para hablar acerca de esta ley que ha sido aprobada en la Asamblea Legislativa, viceministro, del Plan de Desarrollo Económico y Social, porque se ha hablado y una de las principales críticas es que se estaría vulnerando las autonomías departamentales, municipales e incluso a las universidades. Por favor, si podemos aclarar este tema, esta, ¿este plan de desarrollo económico afecta, modificará en algo? las autonomías? Mira, eh, si tú te das cuenta, Milton, eh, yo no he visto, o, o corrígeme si estoy equivocado, yo eh, no he visto que eh, alcaldes de ciudades capitales o gobernadores salgan a reclamar sobre sobre esta ley, pero sí he visto a actores políticos que eh, intentan confundir. Siempre es importante tener un plan de desarrollo, y este plan de desarrollo, o esta, esta, esta ley, donde implica que se tenga un norte bien definido, eso quiere decir que, Milton, ¿no? es un plan para, a, para nuestro desarrollo y el, el, el, vivir, el vivir bien ¿no? ¿no? con eh, industrialización y sustitución de de importaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que el norte y el esfuerzo de nuestro gobierno nacional, ¿no? En coordinación con los gobiernos departamentales y municipales, vayamos a industrializar nuestro país y, bueno, evitar las, las importaciones y sustituir esas importaciones con productos nacionales, es decir, generando mayor producción, generando industrialización y generando empleo. Ese es el fin de este, de este plan de desarrollo, ¿no? Y en eso es importante que se sumen los gobiernos departamentales, se sumen los gobiernos municipales. Hace exactamente, hace una semana, Milton, lo acompañé a nuestro hermano presidente, a, al departamento del Beni, a la ciudad de Trinidad, y, y, y nos reunimos con autoridades de una provincia y ahí planteaban ¿Cómo pensaban desarrollar un tema de áridos y que planteó nuestro hermano presidente? Dijo, vamos a hacer una empresa ¿no? entre el gobierno municipal y el gobierno nacional, vamos a hacer las inversiones, ¿para que Para generar es, esta producción. Entonces, ese es el camino, reitero, yo no he visto a alcaldes, ...a gobernadores que hablen mucho del tema... ...pero sí he visto a políticos para tratar de desinformar en, en ese tema no afecta, a, a, no le va a afectar a la autonomía, en, en nivel, ni la autonomía departamental, ni municipal, ni regional, y bueno, y peor, autonomía universitaria, ¿no? Viceministro, hay mucha gente que al escuchar todas estas críticas, cree que es la primera vez que se desarrolla o que se aprueba un plan eh, económico-social, un plan de desarrollo económico-social, ¿ya han habido normas como esta que se han aprobado antes? Por favor, expliquémosle a la gente... Milton, correcto, es un muy buen ejemplo que podemos eh, tomarlo en cuenta. No es la primera vez que se va, se, se hace un plan de desarrollo. O sea, es, en realidad hay que tener siempre un plan de desarrollo para lo, la gestión para los cinco años. Efectivamente, no es la primera vez. Los años pasados no, también se han desarrollado los planes. De, de desarrollo, ¿no? Es decir, que también han sido aprobados, así como en los próximos días, Milton, se va a aprobar la ley de presupuesto general de la nación, es decir, cada año, ¿no? Cada gobierno eh, nacional, nuestro gobierno nacional, nuestros gobiernos departamentales, nuestros gobiernos municipales, hacemos una ley del POA. En este caso... ¿no? Del, de, del próximo año, de, de una gestión. En este caso, en vez de que sea de un año, es de cinco años. ¿no? Es algo que lo hacemos de, de, eh, con, con una frecuencia de cada, de cada cinco años. Entonces, ¿no? se entiende que eh, eh, la oposición, al no tener una propuesta, ¿no? lo que mejor sabe hacer es desinformar y... ...y querer confundir al pueblo boliviano. Pero esta es una norma que se la tiene que realizar cada, cada cinco años. Lo que hacían vería para ir finalizando, viceministro, lo que pretendían hacer ver es que este plan de desarrollo económico social le va a imponer a los municipios y gobernaciones en qué tienen que gastar su plata. ¿Esto es así? No, los municipios y las gobernaciones tienen la autonomía para desarrollar, sin embargo al conocer esta prioridad que tiene nuestro gobierno, nuestro gobierno nacional, porque también estoy seguro que le interesa a los gobiernos departamentales, municipales, y en este caso regional, y a las autonomías indígenas, les interesa desarrollar eh, su economía, generar empleos, generar industrias, ¿no? Ellos podrán, ¿no? a través de programas, sumarse, adherirse, pero no les afecta y no vulnera eh, eh, las autonomías. Alguien, eh, de manera maliciosa, decía, es meter el, el, la mano al bolsillo de los municipios. Absolutamente mentira, porque eso no, esos términos no corresponden, porque no es así. Eh, y, y lamento que sean personas que hayan trabajado en el tema del municipalismo, pero que no han entendido, es por eso que han dejado de ser seguramente alcaldes, ¿no? Eso no es así, entonces no les afecta, más bien genera un norte, reitero, a nuestro país para la industri industrialización, para la sustitución de importaciones, que es lo que queremos, y generar más empleo y reactivar nuestra economía. Ese es el principal enfoque que tiene eh, eh, esta ley de pa para implementar el plan de desarrollo para los próximos años. Viceministro, quiero agradecerle por estos minutos con Aviala. Sin duda alguna es un tema muy amplio el que tenemos y seguramente vamos a estar convocándolo nuevamente para ahondar en más detalles de lo que es la ley del Plan de Desarrollo Económico y las autonomías también en nuestro país, que es interesante. Muchísimas gracias, Vice. Muchísimas gracias a, a ti, Milton, que tengan un lindo fin de semana y que sigamos construyendo nuestra Bolivia con unidad, con valentía para ya que estamos saliendo adelante. Muchas gracias, mil. Muchísimas gracias también, Álvaro Ruiz ha estado con nosotros, viceministro de autonomías, haciendo referencia a varios temas, entre ellos que no se está vulnerando, dice el viceministro las autonomías a raíz de la aprobación del plan de desarrollo económico y social en nuestro territorio. Pero tenemos que continuar con más información.